Thank mm -hmm. you. Gracias. Quiero agradecer, antes que nada, a todos los que han trabajado esta tarde calurosa para que esto salga adelante. Le voy a agradecer personalmente a cada uno, pero en serio, gracias a todos.